Si eres como yo y te encanta estar pegado a tus dispositivos favoritos todo el día, te traigo un tip que te encantará. Cuando sientas cansancio en los ojos, puedes relajarlos de esta manera. Primero cierra tus ojos y luego contrae todo tu cuerpo y sostén la respiración por unos segundos. Luego suelta lentamente la respiración y relajará todo tu cuerpo. De esta manera estarás liberando el estrés de todos los músculos incluyendo tus ojos. Recuerda que para conocer más datos interesantes tienes que suscribirte a mi canal Kaboom Red y dale click en la campanita para que YouTube te diga cuando he subido un nuevo video. Por cierto, si quieres conocer un poco más de mí, sígueme en mi Instagram arroba Caboom Red, ahí estaré subiendo algunos stories bien bomba.